un sondeo que El tenemos país, preparado sí, sí. Arismendi desde la calle eh. sí, sí, sí. Jane. A él, tú a perdón es que te vi en la chuleta sí, Arismendi. a, Ari a, de a no puedo darte respuesta porque no, no he recibido aquí me entiendes no, pero si es necesario y no hace su trabajo me duele que yo soy de aquí también me entiendes pero si no hace su trabajo no, no sé, no sé todavía decir. No estoy al tanto, al tanto de eso. No, no estoy de acuerdo. No. ¿Por qué? No, porque si él está haciendo su trabajo, yo creo que no hay que trasladarlo. Malo que no está haciendo su trabajo. Si la delincuencia y la controla aquí, se si está haciendo su trabajo, no hay problema. No hay que trasladarlo. Bueno, por un lado yo estoy de acuerdo, sí. ¿Por qué? Por la vaina de Vladimir. Por eso yo estoy de acuerdo. Si sí. sí, no está haciendo las funciones buenas, yo estoy de acuerdo. Porque si lo estamos puestos a la vez, porque no está haciendo las funciones venga. No sé, no tengo conocimiento de eso, ni tampoco conozco al general, no. No he tenido el honor de conocerle, no, no podría decirle nada respecto a eso, porque no, no tengo conocimiento de eso. No. Bueno, yo no he no, no, no digo, porque yo no soy político. ¿Qué no es qué? Militante acá? político, pero no estoy de acuerdo con eso. ¿Por qué no está de acuerdo? Está atraso. Usted lo sabe, está atraso. Mil veces atrás. Pero usted sabe más o menos por qué que se pretende hacer. Porque la quiere vuelta. entrar a la general. Pero quiere porque, que lo traigan en que Porque realmente... mataron a Vladimir por eso mismo. Ah, ok. Entonces usted está de acuerdo o no? No. Bueno, no te puedo admitir ningún criterio en ese respecto porque yo no, no tengo conocimiento. ¿Qué Okay. Que no. Eso está haciendo bien. Eso está haciendo bien. Eso está haciendo bien. Y la delincuencia está muy avanzada. Bueno, eh, en general, para mí está haciendo un buen trabajo y aquí hay que hacer las cosas bien la gente se los ha llamado principalmente la delincuencia usted me está entendiendo yo estoy de acuerdo que siga aquí no me he enterado de eso sí. siempre se indagan cosas que al parecer de que son y no son porque un general que esté en una institución como se dice del orden no puede ser un desorden creo yo a mi conveniencia yo creo que el general hay que dejarlo ahí porque está haciendo buen trabajo. ¿Por qué hay que trasladarlo? Porque tiene el mano dura, está poniendo mano dura. Supuestamente lo vinculan en la muerte de Vladimir la Antigua. Imagínate. Ya si estaba en su casa, quizás no le haya pasado. Bueno, como te digo, esas son cosas que se pudieran evitar antes de que sucedan, tú me dirías yo, porque. Yo no sé cómo que los funcionarios de aquí son, porque ellos prefieren que haya problemas primero para entonces después de resolver. Yo no estoy de acuerdo con esa cosa, tú ves. No. ¿Por qué no? Que las cosa no hay que estar haciendo lío y pleito y las cosas, los que tienen que sentarse a dialogar. Y lo que no conviene se deja. Y lo que conviene, amen. Ahora sí está contra la delincuencia, las cosas malas que se están haciendo. Que la, sucede que la humanidad en la que vivimos. Le está llamando a los buenos malos y a los malos buenos. Si se puso contra los delincuentes, los puntos de droga, es malísimo, es que hay que sacarlos yendo. No, si quieren trabajarlos pues por mi parte, no, no, que no lo trabajen, porque aquí tiene que venir un general que trabaje por pues, San Francisco Macorís, para ver si a, a, a, a, a, a, a, a, a esta delincuencia la bajan un poco en este pueblo. No estoy de acuerdo. Yo no. En Huelga yo no, yo no apoyo Huelga. Yo no estoy de acuerdo en eso. Qué no que, está lo, acuerdo? que lo deje ahí. ¿Qué? Que esté trabajando bien. No, mi amor, yo sobre eso no opino. Sobre eso yo no tengo conocimiento. ¿Está bien? Yo estoy de acuerdo, sí. ¿Por, ¿Está de acuerdo? Sí, señor. Acá a hacer las cosas como manda la ley. No, no, no, no, no, yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué no está de acuerdo? En primer lugar, este, hay que agotar los puntos de conversación y hay que conversar primeramente. Bueno, de acuerdo con eso. ¿Por qué está de acuerdo? Porque sí, okay. eh, hay que buscar a quien <risa> le dio los muertes a ese muchacho.